El ejercicio de cháquer fortalece la musculatura faríngea. Para ejecutarlo, haga lo siguiente. Primero, acuéstese de espalda sobre una superficie estable. Segundo, mantenga los hombros planos sobre la plataforma. Tercero, flexione el cuello de modo que la barbilla se acerque al pecho. Cuarto, trate de ver los dedos de los pies manteniendo la posición durante un minuto.